¡Hey! Bienvenidos a Classy mes yo soy Messi. Aquí les muestro a Classy y si te gusta cómo quedé, quédate para que veas cómo lo hice. Y lo que más me gusta de esta pomada para cejas es que es bien intensa. Y como ven no se toma nada de tiempo, ya está esa ceja lista. Momento, me sido lo que yo hago es que me la cepillo un poquito, sobre todo aquí, para suavizar un poquito más. ¿Ven cómo se vuelve como un sombreadito y ya no tanto unos trazos al cepillarla? Y ahora lo que tengo que hacer es limpiar la ceja. Para eso, yo tomo esta brocha, se llama s 62 Cut Crisp Brush, y yo tomo un concealer cualquiera, la mojo. Con esta brocha se hace bastante fácil. Antes de yo comprarme esta brocha me era mucho menos fácil hacer esto. Arrastra un poquito hacia abajo para difuminar un poquito. Y el otro lado sí que me lo voy a hacer fuera de cámara porque así el video no se hace tan largo. Y aquí lo que hago es que arrastro el mismo producto y aprovecho ya para bloquear ese negro de mis ojeras con el mismo concealer o corrector, como le quieran llamar, que usé para limpiarme las cejas. Como ven es un buen tono para mí. Y si, sí, yo vuelvo y me pongo base aquí en el área de los ojos porque como ya habrán visto en mi video, cómo cubrir ojeras, yo tengo ojeras muy fuertes y necesito varias capas de maquillaje para realmente bloquearlas bien y que de verdad no se noten cuando ya me haya maquillado completamente. es muy intenso, solo me voy a poner ese poquitín y lo voy a ligar con un contorno que compré y que me queda un poco muy claro Sí contornea, sí es más oscuro que mi base pero es muy poquito así que lo he estado usando últimamente así para ligarlo con ese súper oscuro Instant Anti-Age Iresa 145 Warm Olive entonces yo lo tomo y lo ligo aquí con ese que usé hace un momento entonces sí se vuelve lo suficientemente oscurito para contornear mi tono de piel. Miren qué bonito es este tono para mi piel trigueña. Todavía se ve muy intenso, pero ya van a ver que se va a integrar bien a la piel. Ven, lindo. Y lo llevo arriba siempre para añadir un poquito más de iluminación también encima, el párpado superior. Y esto va a servir también de base para sombras Cuando me empiece a maquillar ya va a estar el párpado preparado Vamos a iluminar esta zona aún más También usando un polvo clarito Miren, esta es una paleta de contornos y de polvos de Sky Summer Sky, creo que es una marca dominicana No dice dónde es, pero da igual Me voy a poner una primera capita de este del medio bien amarillito Y luego me voy a poner otro polvo más, más de mi tono. Es un tono perfecto para mi piel. Y ahora yo tomo el mismo polvo y me lo pongo en el resto de la cara. Con una brocha más grandecita. Este contorno de la misma paleta. Y si ya habían visto mi canal, sabrán que a mí me encanta contornearme. Es un buen tono este que elegí de la paleta. Así que si estás en la República Dominicana lo puedes conseguir en la sirena. Yo lo compré en la sirena. No, mentira. Este kit, bueno, sí lo venden en la sirena. Mi mamá me lo regaló, ahora que recuerdo. Porque ella no lo usaba, pero lo había comprado en la sirena. vámonos a los ojos. Ok y acabo de decidir hacerme un maquillaje en tonos verdes y voy a tomar esta sombra que tengo los últimos dos videos usando porque es mi paleta, mi paleta nueva. Cuando compro una paleta nueva que es nueva también en el mercado me gusta darle mucho uso para que las personas que también la acaban de comprar vean todo lo que pueden hacer con ella. Voy a tomar este color piel mate que es muy claro no es un color piel de mi piel sino de una persona blanquita pero de todas maneras está bien porque queremos también iluminar un poco aquí el párpado y todo esto va a quedar también tapado con sombra verde más adelante esta sombra verde yo la he usado como en 1500 videos porque me encanta y hoy lo voy a usar con mano muy suave con una brocha flojita. En el último video que lo usé fue súper intenso, pero van a ver la misma sombra, diferentes resultados dependiendo la brocha y cómo tú lo uses. Uno, fijarse con un polvo ya antes de comenzar a maquillarse. Dos, tomar una brocha flojita. Tres, botar el exceso de la brocha. Cuatro, mano ligera. Voy a ir aquí a la cuenca con este tono. Y como ven está quedando muy diferente que en el video anterior en el que lo usé por la técnica que estoy usando y lo que ya les conté. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar un tono más claro que el que usé, que es este verde limón clarito de la paleta Prison de Anastasia Beverly Hills. Y vamos a ver qué pasa usando este tono aquí en el párpado móvil. Esta brocha no es una brocha para usar en el párpado móvil porque es muy gorda, muy floja. Pero quería ver cómo queda para que quede más suavecito así con esta brocha, pero no lo sé. Se está viendo muy suave. Voy a dar otra capa, vamos a quedarnos con la brocha. Sí, esta capa se ve más. Lo que voy a hacer es que voy a, voy a mantenerme dando esos toquecitos en vez de arrastrar para que no se borre ya la intensidad que logré Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y también aquí en la zona del lagrimal. Y de nuevo, si lo quisiera bien intenso, me pondría un poco de algún producto en crema aquí abajo un poco de concealer, una crema verde una sombra verde en crema o algo para que se intensifique pero intensidad no es lo que yo ando buscando hoy y suavizo aquí ahora les quiero presentar este delineador verde limón de Essence Long Lasting Eye Pencil, en el color 32, Go Green, es automático, me encantan los lápices automáticos, que no haya que sacar punta, me halo la piel aquí, así, y ahí sí, ven, Qué intenso queda Y eso se ve feo en la cámara y normalmente uno no lo hace Antes de ponerme máscara Me voy a poner spray fijado de maquillaje ahora Porque muchas veces si la máscara no es a prueba de agua Cuando me pongo la máscara se humedece y me ensucia la piel Porque mis pestañas son demasiado largas A ver, qué queremos hoy, mate, brillo o oh, multitask me encantan estos spray fijadores de maquillaje de Catrice. Son mis favoritos. Me voy a quedar hoy en los mate. Tampoco me voy a poner iluminador aquí en la cara. Así que voy a usar el de la botella blanca, que es el mate. Espero que mi pelo no sufra mucho. Porque no quiero que se moje. Y lo que siempre hago, tomo cualquier... Cosa de cartón y me tiro aire para que se seque más rápido, y a veces me doy toquecitos así con una esponjita si sí, me he puesto demasiado spray. Esto es lo que va a hacer es que va a fijar todo el maquillaje que se quede en su sitio, como un spray de pelo, pero para la cara. Y entonces, tu maquillaje te va a durar muchísimo más. 3D Black Lash y es una muestrita voy a tomar mi Hola Río otra vez y voy a tomar el tono más claro, es un tono mate totalmente y esperemos que nos sirva de iluminador, vamos a ver Se nota absolutamente nada. Voy a tomar entonces este otro a ver qué pasa. Este blanquito de mi paleta Dragon de I Love Revolution. Este se está notando más. Ya me veo bonita y no me he puesto rubor, no he puesto labial. Vámonos al rubor. Esta belleza se llama Rain de Super Shot Chic. pongo mucho, pero realmente es muy bonito este producto que realmente lo venden como un corrector de color para las ojeras y en las ojeras no me gusta usarlo porque tiene la consistencia como de labial y aunque para labial solo como que se ve mucho como pintura y no como labial me gusta ponérmelo como base y luego me pongo otras capas de maquillaje y si sí me está gustando mucho usarlo lo usé hace poquito en otro video Fíjense Para usarlo solo como que no Entonces yo lo que hago es que tomo mi contorno de Makeup Revolution Y a veces me lo pongo con un dedo Pero hoy me lo voy a poner con una brochita Para que sea más nítido Tomo un espejito Podemos tomar por ejemplo Esta es mi paleta Also Special De slick Makeup Y yo tomo por ejemplo este tonito Que es muy parecido al, a ese color Que tengo en los labios Y lo pongo encima para fijar Un poquito ese producto cremoso Ven, es el mismo Color y ahora se matifica Todo, ya no se ve brilloso ni cremoso Labios Salmón, ojos verde limón, suave para el día Por cierto, esta blusa es de Sara. Si la quieren comprar, les voy a dejar el link aquí debajo del video En la descripción del video Para que vayan a la página web de Sara Y la chequeen Es la primera vez que me la pongo Me gusta, me está gustando mucho Espero que te haya encantado este video Y si es así, regálame un like Suscríbete a Clásimes y comenta algo, lo que sea, porque cada comentario que me dejes ayuda a mi canal. Y si tienes un YouTube también y me dejas un comentario, yo te veo, te encuentro y visito tu YouTube y también me suscribo. A...